Bajo el lema Talento para el siglo XXI, el Palacio de Congresos de Zaragoza ha acogido la decimosexta edición del Foro a la Excelencia Empresarial, organizado por el Instituto Aragones de Fomento a través de su programa Aragón Empresa. El evento ha reunido a diferentes entidades aragonesas que buscan optimizar su gestión para alcanzar la excelencia, un modelo clave para seguir creciendo a nivel profesional. Bueno, yo Creo que la excelencia es clave en cualquier aspecto, tanto en aspecto personal como en aspecto profesional. Al final para tener éxito, si no tenemos esa visión de excelencia nunca podremos llegar lejos y al final siempre hay que, hay que pensar en los máximos y en este caso el tener una metodología y el tener esa visión de excelencia siempre nos llevará a tener una implementación mucho eh, más lejos, y mucho más profunda que el partir de una base eh, mucho menos sea ambiciosa. Entonces yo creo que todas las empresas deberíamos optar a esa visión excelente, que es lo que nos permitirá llegar lo más lejos posible. Un total de más de 100 empresas han optado este año al reconocimiento a la excelencia empresarial. Este método de trabajo está basado en el modelo europeo EFQM un sistema de gestión que permite estructurar el funcionamiento y gestión de una empresa hasta alcanzar la excelencia. En primer lugar es súper útil porque es una forma de asentar todos los procesos y todos los procedimientos. En nuestro caso tenemos la gran suerte de que todas las personas independientemente del departamento en el que trabajen, están muy comprometidos con esta visión de excelencia. Entonces todos remamos en la misma dirección y nos comprometemos a que todos los indicadores de rendimiento sean, o sea, los medimos, llevamos un seguimiento y llevamos toda la trazabilidad de todos los procesos. Entonces al final esto nos permite tener un crecimiento sólido en el tiempo. Crecer a lo largo del tiempo es el propósito de muchas empresas como Ingenus y Nodrita Tech, empresas que han obtenido el sello plata y bronce a la excelencia empresarial y quieren seguir sumando nuevas metas. Bueno, pues la verdad es que, claro, eh, hemos obtenido este reconocimiento porque hemos superado como la barrera de los 400 puntos y nuestro siguiente objetivo sería adquirir los 500, ¿no? Y eso por un lado, y por otro sería pues optar al premio de la Ascendencia Empresarial. Bueno, pues el futuro súper bueno, ¿no? O sea, tenemos que trabajar todos... ...por conseguir el sello de plata y sumar más puntos del FQM... ...porque eso significará que cada día trabajamos mejor y que vamos a por todas". A por todas ha ido TSB Zaragoza, empresa aragonesa que ha logrado el galardón... ...a la excelencia empresarial en la categoría Pymes... ...y que lleva implantando este modelo de gestión desde 2010. Bueno, para nosotros en el año 2010 empezamos con el camino de la excelencia... En el 2016 eh, nos presentamos al premio al Pilot y conseguimos ser finalistas y a partir de ahí fue un camino complicado, pero un camino muy bonito. En esta edición 2019 el foro ha contado con un segundo lema, mujer, talento y liderazgo. Un encuentro empresarial que busca servir de inspiración y avanzar hacia una sociedad más igualitaria, reforzando así el papel de la mujer en la sociedad científica, tecnológica y empresarial. Este foro ha buscado a lo largo de sus ediciones y diferentes temas como el liderazgo, subrayar la importancia de las personas, ya que la excelencia se logra a través de los profesionales que forman la empresa. Pues hombre, sobre todo el mejorar los procesos, porque hay que innovar en los procesos, no solo en los productos, sino también en los procesos. Y luego cada vez, como han dicho uno de los ponentes, hay que dar más importancia a las personas porque las personas son el motor y la gasolina de las empresas. Un año más, la gala de Los Premios a la Excelencia Empresarial ha concluido con éxito de asistencia, ya que fueron alrededor de 1.300 personas las que acudieron a la cita. Un evento que se convierte de nuevo en el punto de referencia empresarial de Aragón y reta a las empresas a seguir creciendo y mejorando.